Hola, mi nombre es Uciel. Voy a presentar el tema de las características de la autoridad de bioseguridad 1 y 2 y de la autoridad de contención 3 y 4. Eh, primero, hablemos de la relación entre los grupos de riesgo. Y los niveles de seguridad, eh, pues cada laboratorio eh, tiene sus propias restricciones de acuerdo a, a los microorganismos que están manejando. En el primer nivel se trata de laboratorios de enseñanza básica de investigación y... y normalmente son microorganismos no, no patogénicos, pueden trabajar en mesas de trabajo sin condición adicional. Representa eh, un nivel básico con técnicas microbiológicas estándar, sin ninguna vera primaria o secundaria, especialmente recuerdada, salvo una piedra para el lavado de manos. El segundo nivel eh, y su grupo de riesgo es con microorganismos patógenos y algunos virus. Eh, las prácticas, los equipos y diseño de construcción de instalaciones de nivel de seguridad 2 son aplicables a laboratorios educativos. El diagnóstico clínico es laboratorios laboratorio donde se trabaja con un amplio espectro de agentes de riesgo moderado que se encuentran presentes en la comunidad y eso es asociado a su gran enfermedad humana de variedad grave. Eh, requiere mayor cuidado y buenas prácticas específicas. Las técnicas de... ...micrológicas apropiadas. Y siempre hay que protegerlos de zapicadoras y aerosoles. Y se utilizará de las cabinas de bioseguridad. En tales casos. También se tienen que utilizar barreras primarias como máscaras, contraspicadoras, protección facial, batas y guantes y también barreras secundarias como pilotos para lavado de manos, instalaciones de contaminación de desechos, entre otros. Luego está el grupo de riesgo de nivel de, BSL3 de biocontención. BSL 3 de biocontensión. Pueden aplicarse soluciones clínicas de producción, investigación, educación y diagnóstico, agencias de laboratorio, de gobierno. Y esto puede provocar infección grave o potencialmente letal. Con agentes exóticos o indígenas, con potencia de transmisión respiratoria. Necesitamos varias primarias, secundarias. Eh, en áreas contiguas en la comunidad y medio ambiente para protegernos de aerosoles potencialmente infecciosos. Eh, estas manipulaciones de laboratorio se deben llevar con CSB y equipos cerrados. Esto incluye el acceso controlado al laboratorio, requisitos de ventilación que minimizan la liberación de aerosoles infecciosos desde el laboratorio, y la de presión negativa que crea un flujo dirigido al interior de la instalación. Como utilizar el filtro iPad también. Y pues las desplazas de bioseguridad. No debemos manejar objetos pulsos cortantes. Y en, en el área número 4. Las instalaciones. Eh, se, en las instalaciones se utiliza las canales de seguridad clase 3 con un traje de cuerpo entero, provisión de aire y presión positiva o cabina de velocidad clase 2 con trajes más personalizados y otro cable de doble puerta y aire filtrado. Aquí tratamos de. Laboratorios de unidades de patógenos muy peligrosos, fatales y sin tratamiento. La extracción de aire tiene que ser independiente y prácticas de máximo nivel de contención. También tenemos que antes de salir al laboratorio, hacerse una limpiarse con una ducha especial, inspecciones diarias para verificar presencia de contaminación y el aire es limpiado por filtros EPA. Entonces, eh, como estos no, no, no tenemos una vacuna, aquí sería eh, la influenza normalmente, pero como ya la están eh, desarrollando y es menos peligroso, entonces se mueve al grupo 3. Estas son las referencias y gracias.